Chedi García, Chedi aclara su accidente, que se volvió viral. La destacada humorista y actriz dominicana, Chedi García, quien hoy ha sido tendencia en las redes sociales, a public al publicar un video donde muestra de más, aclaró que esta tarde que eso fue un accidente, pero que no va a borrar el video, pero ya lo borró, <risa> alegando que la gente debe normalizar esa idea ya que los hombres andan con el pecho descubierto y nadie dice nada. Lo primero es a, a la dama Chedi García, que no fue un accidente. accidente hubiese sido si un tuviera en vivo, vivo ah, un no. en vivo y pasa eso. Pero no estaba en vivo. Usted lo subió el video. Es decir, que usted vio eso, que se le salió su pezón. Que, por cierto, que, que, no, no, que por cierto, para su edad está muy bonito. <risa> claro. Bueno. <risa> No, no, no, claro. No, no, se ve muy bien la dama a, a sus 60 años. ¿60 años? Sí, o sea, por Me ahí es que real, está. ¿Es verdad? Por ahí que está, 60 años. ¿O 70? No, no, no sí. te pasa. ¿Ella, ella, ella tener o... No, porque cuando yo estaba chiquito ella era una, una mujer ya en ilusión de la 12. Entonces, 60 y pico debe tener ella, ¿no? Entonces, no fue un accidente, ella subió eso a propósito. Eh, para acaparar lo que es. Y diciendo como que como vida. que los hombres andan con el pecho afuera, pero los hombres y las mujeres son diferentes. No, lo mismo. <risa> no. Usted no puede andar en usted, usted tiene que ponerse su puesto, sí, ella oña. dice que... Eh, ella bueno, dice que tiene 51. Oye. ¿Eh? 51. Uh -huh. Y ella tiene 18. 19. de febrero de 1970. Uh -huh. si, si ella puso 51, ya tú sabes cuánto que tiene. No, <risa> <risa> 51. bueno. Eh, mira, ella dice que a ella le criticaron, o sea, que eso era, que, que se andaban cuerando y cosas así. Bueno, ella dice que ella a eso a ella no le hace falta eso porque eh, no lo busca para ganar dinero ni para ganar view. Oye, eso. Vamos a ver el video. Y haciendo eh, planteamiento serio, Eso tiene 300, 500, eso no le importa a nadie. La gente lo que está buscando es precisamente morbo. Hasta han sido tan, tan bárbaros que me han dicho que haga un OnlyFans. Yo quiero aclarar lo siguiente. Yo no me ando encuerando por nada, ni por dinero, ni por view, ni por sonido, porque yo tengo cómo hacer dinero, view y sonido, sin tener que encuerarme. Si nunca lo hice, cuando estaba una chamaquita, no lo voy a hacer ahora. Lo que pasó fue que yo estoy haciendo un video. Se me salió. Se me salió. Y yo en el mismo Instagram para subirlo lo edité. Y le quité el pedacito. Pero se copió igualito. Y yo lo que ando es rula. Y se subió así. Al rato el buidero, tal, No lo voy a borrar. Y no lo borré. Porque me da rabia e impotencia. Ver cómo la gente utiliza... Algo que en donde no hay maldad para ponerle la maldad que no tiene. Yo no necesito encuerarme. El día que para buscar viú ni para nada, yo busco viú de mil maneras. No necesito. Es un recurso que yo no lo necesito. Yo no estoy desesperada. Yo tengo. Vamos, una, dos y tres. Mareo, mareo. Mareo, mareo. Mareo. mareo! ¡Mare! mío wow. doña doña no lo pongas en su puesto nah, nah, eh, nah, en el no 2021 no diga que se filtró diga que un pedacito, se se diga y se copió y que se copió y se copió ¿Eh? de casualidad no. wow wow che. ella no ve cuando sube videos para ver si sale pero che, fue un error, <risa> fue un, error. <risa> <risa> <risa> un error ella ella lo editó wow. y lo subió así wow, wow dije que la vamos a chancear alegría, por tenemos sí. oreja. ella subió eh, ella subió qué. después de ah. que estuvo apoyando el cáncer wow, de wow qué, qué huevo. huevo de dinosaurio Mira, dale. Wow, wow qué, qué huevo, huevo. Oh. una publicación bien hecha una dirigida a eso. Exacto, sí, pero no es problema para ellos. Pero, pero Chedi, ella se tira, oh, yo no sé si lo siguen haciendo. Eh, todos los años ella salía en los cuerpos ho, y, y con un bikini. Entonces, dime, Chedi, que tú no te viven, eh, bueno, ya no es cierto, pero tú te tiras fotos foto los premios en los cuerpos ho eso era todos los años, todo el mundo creía que eso era Photoshop, que se había editado, incluso, <risa> que se había puesto más blanca, le, le, le decían. Sí. En los cuerpos. Entonces, el mareo, Jedi. Así no. Sube eso, pone su tollo, la gente la calle y viene a decir que pone cáncer de mama. No, no. Ella no debió meter el cáncer de mama. Ahí. Ay, claro si no, ella no. debió hacer algo aparte que tenga que ver con el cáncer de mama, sí. No.